Volví, me senté aquí tranquilo. Estoy en una sillita eh, más tranquila. Ustedes me pueden ver que estoy más relax. Sí. Eh, sí, miren, eh, eh, señores, en San Francisco de Macorís, mucha, mucha activación con las autoridades. Eh, la, la encargada de salud pública, eh, la capitana, eh, eh, ahí que lo fue. Valerie Sánchez. Valerie Sánchez, hoy estaban eh, reunidos. Eh, el comité que todavía está activo encabezado eh, por sectores de la iglesia, la gobernación la defensa civil y estaban hablando sobre eh, eh, el, eh, el consejo, el, sobre lo que se está y las medidas que se tanto deben de tomar ahora con este virus que no podemos esperar que siga creciendo en San Francisco Macorís para tomar las medidas como, como sucedió al principio en mucha gente se descuidó, las mismas autoridades porque no tomar las medidas a tiempo, ahora estamos a tiempo, estamos viendo la situación en Santiago, ahí mismo, a unos 60 kilómetros de nosotros, sí, como 60 kilómetros de nosotros, estamos hablando de que debemos de tomar las medidas. Y qué bueno que este comité está reunido y que está dando a conocer eh, alguna medida. Yo no sé si el señor director tiene ya la imagen de las declaraciones eh, de la directora de Regional de Educación. Vamos a escucharla. Eh, la Dirección Provincial de Salud Duarte como permanentemente ha venido realizando durante todo este tiempo la pandemia, continúa con las acciones de vigilancia epidemiológica dándole seguimiento a los casos que han sido identificados y a los probables contactos de esos casos en cada una de las comunidades, según recibimos esos reportes y también los que están en aislamiento hospitalario en los diferentes centros de salud de la provincia nosotros hemos tenido una tendencia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 para lo que es el tratamiento de los casos COVID, nosotros estamos recibiendo pacientes de las diferentes provincias de la región. O sea, no son solamente pacientes nuestros, sino de diferentes provincias de la región, incluyendo Santiago, otros casos en incluso de Santo Domingo. En este momento, de estos 64 pacientes que tenemos ingresados, 9 están en cuidados intensivos, de los cuales solamente 3 personas están en cuidados intensivos pertenecientes a la Provincia de Duarte. O sea que la mayoría de los casos que tenemos en la Provincia de Duarte, gracias a Dios, son casos que están sintomáticos, pero que pueden tener su aislamiento domiciliario o pueden tener aislamiento hospitalario, pero no están en condiciones de gravedad. Tenemos en aislamiento hospitalario 55 personas, de las cuales 34 son de la Provincia de Duarte. Ahora bien, eh, siempre hemos aclarado que muchas veces se tiene la sintomatología y se puede tener alguna prueba rápida positiva, pero siempre aclaramos que son casos. Bueno, ahí Raquel, estuvimos escuchando eh, el reporte de lo que es este Consejo de Desarrollo que se está reuniendo eh, el padre ISAT, que encabeza sí. el este Consejo, Consejo Económico del... Social. Sí. Está también eh, eh, la Defensa Civil, eh, eh, la Gobernación, la, la alcaldía. Gobernación. Sí. Sí. Aunque no vi ahí, no acá se ve ahí el alcalde, pero yo creo que estaba ahí, el alcalde siguió sí en el de, de la ruta. Mira, Ellos mandan eh, representantes normalmente, pero es las instituciones como tal están representadas siempre. Y enhorabuena, ha han hecho un trabajo excelente de seguimiento, de mostrar iniciativas y sobre todo el plan Duarte funcionó. Ahora lo que podemos criticar, que no se ejecutó desde el principio cuando vimos el desbordamiento de los casos. Quizás no fue en el tiempo correcto, pero sí luego funcionó, las, las prácticas, las acciones que contempla el plan. Eso es lo que ella decía, que no queremos volver a esas estadísticas, a ese tiempo, sobre todo de desbordamiento de casos. Eso así. Bueno, cambiando de tema, eh, hoy la Policía Nacional, encabezada por su relacionador público, el programa Sierra de Fol, le hace un llamado a Wendy la criminal. de la criminal, quien eh, en el mes eh, de mayo desfiguró a una joven, le desfiguró la cara, eh, a la joven Mariani de León Olivares. Eso fue el 31 de mayo. Oigan qué día. En medio de una riña, eh, aparece con un arma... Eh, alma blanca, le desfiguró la, la cara. Entonces, el, el coronel Sierra dijo que hace un llamado que se entregue eh, por la vía correspondiente. Vamos a, vamos a escuchar, señor director, al coronel Sierra dijo. La Policía Nacional, preocupada por dar respuesta a todos los hechos que ocurren en nuestra jurisdicción, estamos aprovechando esta oportunidad con la presencia de todos los miembros de la prensa, para hacerle un llamado a la joven Estefan Hernández, Wendy la criminal. Esta joven, ya la información que manejamos es que anda armada y que dice que no se va a entregar a los miembros de la policía ni la justicia hasta que no concluya el trabajo que inició cuando el 31 de mayo del 2020 ...y dio gravemente a la joven Marianne de León Olivares. Le presentamos la imagen de Marianne y la imagen de Stephanie, alia La Criminal. Reiteramos que utilice los medios que entienda correspondiente para que se entregue a la acción de la justicia. Sabemos que anda armada y no queremos derramamiento de sangre... Vamos a presentarle al padre de la herida, el señor De León. Bueno, ahí escuchamos las declaraciones del coronel eh, Sierra dijo: eh, Mira, eh, la policía tiene un reto ahora, conjuntamente con eh, las nuevas autoridades, en una expectativa que está, también tenemos, quién será el nuevo director. ¿verdad, jefe, no? Es una expectativa que estamos esperando, porque realmente, eh, en el caso mío personal, aparte de, de la prioridad del sector salud y el sector judicial, el, eh, el tema de la policía para mí es algo crucial, porque es eh, eh, quien está en primera fila enfrentando a los delincuentes. Y República Dominicana en un secreto, o sea, la Segunda República, porque hay una Primera República, donde la gente no se entera lo que está sucediendo. Eso es lo que viven en Cacán y esos sitios. Ahora, otra república que vivimos nosotros, el pan de cada día. Ayer presentamos eh, casi tres actos eh, vandálicos eh, de atracos, de asaltos. Eh. Miren, eh, eh, eh, esa, esa eh, joven, eh, la tal Wendy, eh, criminal, eh, ¿cómo le desfiguró la cara a, a, a esa jovencita? Entonces, tenemos que tratar eh, y de pedir que, el nuevo director de la policía y que la policía se, se le cumpla esa promesa de campaña. Eh, eh, Luis Abinader habló de un mínimo de 500 dólares. Estamos hablando sí. de casi mente de 30 mil pesos. Sí. Cuando un policía gana 7, 8, 9 mil pesos, 12 mil pesos, o sea, llevarlo a 30 sería ese, excelente. Ese sería el sueldo hombre. mínimo de un policía. Sí, a, un brazo, a un brazo, a un brazo. A un brazo, correcto. Así es. Eh, es un reto para el gobierno de aumentarle y darle dignidad a la policía a ese sector tan poco creíble en nuestro país, lamentablemente, porque hay muchos que salen en las bandas criminales, ex policías o policías actuales, pero bueno, la imagen hay que cambiarla, hay que depurarla, deben sacar esas manzanas prohibi pro, eh, podridas que existen dentro de la institución y que es un reto para ellos mismos, porque la gente no tiene y no le guarda el respeto que debe guardársele a la autoridad indiscutiblemente. Y el tema de seguridad es uno de los primeros cinco que debe preocuparle a cualquier país. Entonces, estamos en expectativa de que nombren a un director y que comiencen a funcionar esas políticas de seguimiento, cuando la policía dice que se entregue, Roberto, ¿tú sabes qué significa eso? No, no, ¿qué que, significa Que lo tienen ubicado prácticamente Entrégate, mira, por a cuenta eh, porque después puede aparecer un famoso intercambio de disparos Mira, hablando de delincuencia, mira estas imágenes de un señor que fue captado en, en, en, con una cámara de seguridad dándole varias estocadas a otra persona miren estas imágenes para que ustedes vean ah, eso miren ahí, miren fue muy lamentable. Ustedes entiende? la gente está tomando eh, eh, eh, la ley, como dice la Biblia, la ley de Talión, por sus propias manos. Entonces, tenemos que tratar de que la policía eh, se recupere. Miren, eh, eh, eh, ya prácticamente estamos llegando al final de, del programa, Raquel. Tenemos, sí, eh, hay una foto eh, por ahí. Sí, hay una foto, pero antes la foto eh... Ayer yo vi a alguien que criticó un post de la visita que hizo la jovencita hablando sobre el reinado Santa Ana. Ajá. Eh, sí. sí. Eh, ¿Por qué criticarlo? En, en, en medio, criticarlo porque en medio de esta. qué se va a hacer virtual? Señor director, entra aquí ya. Señor director, entra sí, aquí. Por favor, como que mejor sí. No vale más. Por favor, sí. por favor. Parece que no, no me esté escuchando, no sé. Eh, vamos Marita, a entrar ¿no ya, escuchas? vamos a entrar ya aquí en el estudio. Roberto, sí, continúa. Sí. Le decía que hay una, a, eh, una jovencita que fue ayer, casualmente, a... a Yarisa Martínez. san Martínez, que también fue parte del Reinado uh -huh. y que Reinado la ayudó a prepararse. Hoy en día es una jovencita eh, con mayor preparación que como entró. Entonces... Alguien la criticó, pero miren, señores, tenemos que seguir la vida. O sea, reinado Santana, con esta necesidad que tenemos y, y, y tantos problemas, tenemos que buscar algo en que recrearlo. Y sí, dentro de los protocolos, ojo, dentro de los protocolos, se puede celebrar el Reynado Santana. Yo estoy de acuerdo. Vamos a escuchar, señor director, la número 5, ya para finalizar. Ah, no, tenemos el cumpleaños. No, no, vamos bueno, el cumpleaños, No, no da mucho tiempo, Roberto. Vamos a pasar primero con el cumpleaños, que ya hay que despedir Raquel. Sí, sí, así es Vamos para Vamos a ver la foto de quien está de fiesta de cumpleaños Y es mi hermana Judelka Ortega En Tenares te deseamos lo mejor Felicidades Una persona muy, muy trabajadora Capaz, solidaria, amorosa Así es que bendiciones para ti Así ya es, chicos, música. mañana mañana nos volveremos a reencontrar, ya, ya tenemos que despedir y usted, por supuesto, gracias por el favor especial de la sintonía. Mildred Sánchez, mañana, Primera Televisión, bye bye. Bye bye, chao.